Nueva Baby Meme Para que la tengas contigo todo el tiempo Susurra tu oído Brian Myers Palabras como A Y muchas más ¡Eh, doctor! Así que ya sabes, adquiere la nueva Baby Meme Certificada por Prestol RD En este cuento tú eres cenicienta La Prestol mamaste